Muy buenos días a todos y sí, me encuentro aquí en Plaza Venezuela Bueno, vamos a caminar un ratico. vamos a conversar Vamos a conversar y bueno, hoy quiero sacar un video Hoy vamos a apretar, hoy es 31 de diciembre de 2016 Se nos va el año, un año que ha tenido muchas cosas buenas Ha tenido... Y es que cuando empezamos el 2016, empezamos a hacer muchas ganas y bueno, no sabíamos lo que se avecinaba durante el año así que la empezamos a pasar muy bien disfrutándola con los grupos de ciclismo urbano y con los mis emprendimientos, a los cuales les envío un saludo grande eh, y aquí algunas imágenes de lo que fue enero ¿Qué mejor forma de recordar enero ¿verdad? que con ese viaje a la colonia de Tobar que hicimos? bueno la primera viceescuela del año y que eh, se ha estado desarrollando muy bien durante todo este año eh, y bueno ya que hacia México y aquí algunas imágenes de lo que fue la viceescuela hacia lo que es el abra solar de Plaza Venezuela. Bueno, les cuento un poquito, Este, luego de febrero viene marzo y bueno marzo fue un poquito eh, extrañito, fue un poquito extrañito eh, porque tuvimos la Semana Santa, salimos a rodar super suave, este, hicimos varios recorridos por ahí. Y es que el mes de marzo se ha convertido que se hace la rodada del día de la bici es mujer. Así que recordemos algunas tomas de esa rodada tan espectacular, tan mágica, donde hubo, muchas, eh, hubo mucha participación. Y bueno, un saludo a todos los que nos están viendo desde fuera. Eh, bueno, no podía faltar lo que fue el recorrido hacia la Hacienda Santa Teresa de PDVSA Pedal. Este, gracias a PDVSA Pedal por cada una de las invitaciones que nos hicieron a lo largo del año para rodar con ustedes. Como siempre, disfrutando de compartir con cada uno de los participantes. Acá ha sido muy interesante, muy bueno Disfrutar esa visita a la Hacienda Santa Teresa Donde se preparan eh, los, los, los rones, eh, la cata este, No sé, nos tomamos unos cuantos traguitos por ahí Así que, ¡continuamos! me fui con Juan y me encontré con un gentido en La Guaira, en la carrera de Anare. Miren, de verdad que esa carrera fue uf, mágica, fue sorprendente, fue maravillosa, a la cual wow, me gustaría repetirla, de verdad me gustaría repetirla, ya sea, sin tanto faranduleo, sin tanta cámara, o oh, bueno, eh, miren, en esa carrera me caí como dos veces. En esa carrera vi cómo se caía gente, en esa carrera vi gente que se retiraba porque estaba herida de un brazo. Ya que es bastante interesante cómo este, cientos de ciclistas se unen en ese, en ese tipo de eventos deportivos y bueno, van a saco, como dicen los españoles, van, van a por todo para. Llegar de primer lugar, yo ah, no, no sé, yo no soy tan competitivo en esa cosa, me gusta disfrutar. Yo creo que si voy corriendo así, ah voy a ser primero, puedo hacerlo, puedo intentarlo, pero no, no lo estaría disfrutando, no, no, no se lo pudiera compartir como se los comparto. Bueno y aquí me encuentro desde lo que es la Plaza Rueda Libre, donde fue el punto de partida para lo que fue. Un evento de, de la Asamblea de Ciclismo Urbano de Caracas eh, de la Ciclonudista, la, la rodada mundial de ci, eh, ciclo nudista. Una rodada que eh, lo que busca es demostrar que estamos ahí en la calle, que somos ciclistas, de que somos seres humanos y que necesitamos este, ser respetados, que necesitamos ser parte del tráfico. Así que aquí algunas tomas de lo que fue la ciclonudista. otra cosa que podemos recordar es que cada, los primeros domingos de cada mes se celebra lo que es la masa crítica dominguera aquí en Caracas saliendo de lo que es Plaza Venezuela y bueno, nos vemos el día de mañana que es primero de enero a partir de la una de la mañana para ir a disfrutar de una rodada suave de una, de, de una rodada y disfrutar Caracas que va a estar prácticamente sola. Prácticamente sola, todo listo para que pedalear y disfrutar de las calles. Así que los invito mañana a la rueda de la masa crítica dominguera. año 2016 no se puede ir desde este punto mágico donde este, se puede ver el punto de llegada que ya estaba lo que era el punto de llegada de la carrera de la carrera caf los 42 kilómetros y los 21 kilómetros de la carrera caf una maratón que se celebra año a año y bueno para este 2017 eh, me, voy a participar, voy a estar ahí y se los voy a traer y me van a ver sufrir porque no he entrenado nada, quien ha entrenado es Román y bueno, ya nos pondrá su su, su, su reto el mantenernos adelante, ¿saben gente En todos los videos donde aparecemos los dos corriendo, yo yeah, yo trato de llegar primero que él. Eh, y bueno, así que participe, denle a compartir, denle me gusta, que ahí vamos a estar. Así que lo espero ahí, nos vemos el 26 de marzo en la carrera K bueno y aquí siguiendo a tope y desde lo más alto de un tanque de agua el bici rally, no podía faltar el bici rally, este año no participé como, eh, como tal en el bici rally pero sí a nivel de logística, De que fue otra cosa fantástica, fue otra cosa eh, este, fabulosa eh, Estar ahí constantemente eh, detrás de, de los participantes, estar pendiente si alguien se escuchó, eh, si todos estaban bien, eh, esperar eh, si había algún rezagado y fue espectacular, de verdad que fue espectacular, fue otra experiencia, eh, no me arrepiento, de verdad que saben que todos los años participo y bueno, continuamos... Yo no sé si esto está permitido, pero yo me monté acá arriba en el tanque de agua de Los caos, Así que... Ahí arriba estaba montado, así que... Bueno, y ahora sí, bueno... Empezando con los saludos especiales, porque este año me ha traído este, el grato placer de conocer este y de, de intercambiar palabras a través de, de la web, a través de, de YouTube, a través de Twitter, de Instagram con muchas personas que de verdad han estado viendo mis videos fuera de Venezuela el cual es agradecido de verdad, eh, Qué gusto que estén viendo en otros países como en España eh, México, Argentina, Chile, eh, Perú, Ecuador eh, También... Bueno... Países... Eh, en, en, en China también nos están viendo En China nos están viendo también eh, De aquí... Uf, pero no sé, es algo raro eh, Bueno, como les comentaba, mis saludos Primero que nada a mi amigo de México eh, Ernesto de Moco Bikers eh, Ah, en Brasil también nos están viendo Un saludo para De Delicias Gaby De Brasil Así que un saludo para allá A todos los que nos puedan estar viendo desde Brasil Y bueno, Gaby Delicioso esos dulces que preparas eh, este, ¿de aquí. Son fabulosos Fabulosos Y es que continúo con los saludos de este año Porque este año no me puedo despedir de cada uno de ellos, sin saludarlos, a Drunly Drone. Él hace videos acerca de cómo volar tu dron, da consejos acerca de qué dron utilizar, cómo, cómo es cada tipo de dron. ya que me ha gustado mucho su canal, ha sido bastante compartir esa, esas experiencias con tus drones y bueno, darnos cada día esos tips a través de tus redes sociales. Bueno, y desde aquí de los caos, ya llegando a lo que es eh, la Plaza de los Museos, donde está el Museo de Arte y el Museo de Ciencias, eh, nos venimos preparando, nos venimos preparando este año, eh, nos estuvimos preparando este año 2016 este, para lo que era eh, los 10 kilómetros de la Caracas, eh, la Gatorade, Caracas Rock o el circuito Gator son 10 kilómetros fueron 10 kilómetros donde román y disfrutamos nos yo, yo, yo, yo llegando a la mitad me, me, me pasaron un sombrero de queso grandote la pasamos bastante bien después estuvimos compartiendo con este santo un saludo grande a los chicos de Oeste este santo les recomiendo su música abajo en la descripción sus redes sociales y su eh, su música para que los escuchen y 100% recomendados síganlos y una de las cosas que no puede faltar en este recuento del 2016 fue cuando nos invitó Bici Familia a recorrer lo que es el 23 de Enero 23 de enero para los que son de afuera de Caracas eh, fue un conjunto eh, es un conjunto residencial y de que en esa oportunidad que tuve el placer eh, de ir a recorrer las calles del 23 de enero donde teníamos subidas muy empinadas y bajadas bastante buenas también tenía unos miradores fantásticos fantásticos así que los invito a ver el video del 23 de enero y bueno, a rodar con Bici Familia que nos trae esas visitas espectaculares y bueno, a rodar en familia, a disfrutar con cada uno de los grupos es que no solamente eso, nos fuimos preparando poco a poco para la media maratón Movistar o los 10 kilómetros Movistar en los cuales, bueno, estoy vestido hoy con la camisa de ellos nos fuimos para La Guaira con Ciclo Vida Extreme ¿Quién es? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Okay. Bueno, este diciembre podemos hablar un poquito de lo que fue este diciembre y podemos mostrarle algunas imágenes de lo que fue el Día Nacional de la Bicicleta que se celebra todos los diciembre eh, por parte de la Asamblea de Ciclismo Urbano de Caracas y miren, hubo una participación tremenda. La idea del hecho de que hubieran diferentes puntos de encuentro fue favorable. Eh, hubo eh, el apoyo de los organismos de seguridad, eh, hubo apoyo de las alcaldías eh, y bueno, de cada uno de los grupos que, eh, como estaban estos subpuntos de encuentro, no solamente en Plaza Sucre de Katia, sino a lo largo de la ruta, bueno, encontramos este, distintos grupos en cada uno de los puntos, en la Diego Ibarra, aquí en Plaza Venezuela. Eh, en luego un poco más adelante en Chacaíto y así fuimos avanzando y cuando llegamos a la Plaza Sucre de Petares, en el casco colonial de Petares, bueno, éramos uh, un bandón de gente disfrutando, compartiendo, eh, celebrando porque la vida hay que celebrarla y disfrutarla mucho Así sí que más nada que decir, agradecido con cada uno de ustedes por darle me gusta, por compartir mis videos, sigamos creciendo en esta comunidad, ya somos 172 suscriptores, ya somos 172 en esta familia de este canal y les estoy agradecido, ¿Qué mejor que subir un video un 31 de diciembre para cerrar el año. Este, y bueno y celebrar los triunfos y ahora en 2017 vamos a seguir echándole pichón al asunto vamos a seguir siendo nosotros vamos a seguir siendo sinceros vamos a seguir siendo los mejores y bueno se viene el reto interesante se viene la CAF, se viene por ahí el bici que quizás no voy a estar participando en el bici pero si sí voy a estar por fuera eh, eh, ahí acompañando y bueno, disfrutando, dependiendo de como nos vaya eh, posiblemente me inscriban en alguna que otra carrera y denle like por favor, denle like, necesito que que que, que, que, que, que, le den like al video para yo saber si... vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa vamos, vamos a pararnos aquí, con los pies en la tierra los invito a darle me gusta a los, al video Quieren que suba, un, eh, que trate de subir un poquito de lo que hago a diario. No suelo hacerlo porque, de verdad, que, no sé, siento que no, no, no es el sentido del canal. No quiero hacer un video blog este, diario y es muy difícil, ya que es muy difícil hacerlo. Pero de vez en cuando, cuando pueda que haga algún servicio de mensajería y pueda grabar algo, eh, porque también es una responsabilidad este, estar llevando algo en la bicicleta y estar grabando no, no es fácil, entonces eh, si puedo hacerlo, grabo algún video diario cuando esté haciendo algún video y se lo subo en la medida de lo posible, no puedo como antes porque voy a estar un poco más ocupado pero sí vamos a tratar de hacerlo, así que que pasen un feliz año, gracias por darme esta oportunidad de compartirle cada uno de estos eventos este año y los años que vengan y bueno, seguimos creciendo, seguimos compartiendo Muchas gracias, chao, chao Seguimos en esta aventura Nos vemos en la próxima